Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal y bueno, lo primero os recuerdo a todos los que estáis en el VIP Invitaremos a los alumnos por aquello de vamos a cumplir con ellos, igual que otras veces invitamos a los del VIP a clases de alumnos A el directo que tenemos a las 20.30, os pegaré en el canal de Discord, como hago siempre con los alumnos, pegaré el link de Zoom en el cual vamos a estar todos ahí eh, ...para preguntar lo que queráis... ...y bueno, pues para ver un poco la situación... ver hacia dónde vamos, de dónde venimos... Eh, ...si venimos del mono o de dónde venimos... ...yo qué sé... ...vamos a ver qué sale de esto... Eh, ...bien, esto por un lado... ...lo grabaré... ...no sé si lo subir después... Ya veremos... ...bueno, por otra parte... Mmm, ...me ha venido aquí... ...donde lo tengo... Eh, ...Juan Manuel Guzmán Botina... ...me dice... ...por favor, extiende la oferta del curso una semana más... ...soy de Colombia... ¿Y de modo en reunir el dinero? Pues, por supuesto que sí, Juan Manuel. Es Como te he contestado, el que no llora no mamá. Y siempre os digo que cuando hay algo, cuando vais a hacerme una compra, coño ponéis un mensaje, negociar, copón. No hagáis como hacéis cada vez que vais a, al corte inglés o a Mediamar, que a, a media marque, pagáis y punto. No, hay que negociar. ¿Vale? Entonces, pues, bien. Vamos a extenderlo una semanita más eh, para que Juan Manuel pueda, pueda tener su curso. En fin, eh, vamos allá... Porque está habiendo algunas situaciones inesperadas. Y recordar, como decía Pulitzer, que en las situaciones inesperadas suelen a veces... O la mayoría de las veces salir las grandes oportunidades. Y ahora mismo hay bastante volatilidad. Si vais al SP500 en 4 horas, que ahora lo vamos a ver, hay bastante volatilidad. Y oye, pues no está nada mal para intentar hacer alguna, alguna cosita. Al final, tener en cuenta que cuando se generan problemas de este tipo, es una gran oportunidad para ver tu propio conocimiento, vale de lo que estás haciendo, de dónde estás, en qué mercado y con la volatilidad, si realmente te gusta la volatilidad o no, y si realmente estás a gusto en este mercado o no, y qué es lo que tienes que buscar, el punto en el que estás a gusto. Me dice mi mujer que si estoy loco, que qué digo, de que el que no llora no mamá y que negocies conmigo los peces, dice, que dice, pero estás loco, pues sí, claro que sí, eso es lo que hay que, es lo que, hay que hacer, hay que hacer con eso toda la vida, yo negocié con ella el casarme antes y al final tuve que esperar 18 años, imaginaros, en fin, <ríe> se parte de risa, venga, comenzamos. Bonita. Compra el curso de mi abuelo! Eso, que hay una oportunidad de unos días más, gracias a Juan Manuel, de Colombia. Eh, bien, eh, bueno, vemos el SP500 en primer lugar, porque lo que os digo, no las oportunidades que surgen de las cosas inesperadas, parecía que el SP500 se iba a hacer, venga, ¡pah! una falsa ruptura, arriba y me voy abajo, de repente una vela que empieza cayendo y acaba arriba. ...volvemos otra vez... ...salimos, hacemos un doble techo... ...pero nos venimos abajo... ...joder, será un doble techo de verdad o falso... ...y de repente tenemos una vela de cuatro horas... ...pim, que va a cerrar con un martillo... ...parece que un martillo, no sé si, al final, no sé si más arriba o más abajo... ...pero la verdad es que está eh, fantástico... ¿Qué, ¿Qué vemos además en todo este mogollón... ...con tan arriba, tan abajo, tan, tan... ...pues que el RSI... ...lo que ha hecho ha sido apoyarse en 50... ...49 y pico, 49, vale... ...otra vez... ...y ahora ha venido a 50... ¿Vale? Está por encima de 50. Vamos a ver si es capaz de ir al alza. De momento tiene que romper esta línea de máximo que tenemos aquí en 56,5 y y más o menos. ¿vale? En el momento de la rompa pues ya veremos algo un poco más alcista. De momento es jueves. Vamos a ver si mañana, que es viernes, suele ser día de recogida de beneficios. Me explico. Porque hay gente que a veces, esto que yo digo eh, en las bolsas, los viernes, si la, a lo largo de la semana es una semana positiva, suele haber recogida de beneficios ¿Por aquello de qué? De evitar la volatilidad de los fines de semana. Cosa que no tenemos en cripto, entre comillas, dentro de que cripto es un mercado hiper-mega volátil. Eh, si hay alguna mala noticia durante la semana y estás invertido en bolsa, estás jodido, porque están cerradas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos inversores tienen la costumbre, la buena costumbre, de llegar el viernes, cerrar posiciones, y el lunes o martes, Dios dirá. ¿Por qué? Porque imaginaros que el sábado por la noche estalla eh, una central nuclear que no, no quiera, la de Zaporilla ¿o hay algún problema con eso? pues imaginaros los mercados donde se van ¿vale? ese es uno de los grandes riesgos que tienen los mercados de, de los stock market, ¿vale? Eh, bueno, en fin el, el sp 500 está haciendo un rebote muy bueno, ¿vemos reflejado esto en Bitcoin? vamos a verlo, pues de momento no Vale, esto es en cuatro horas, exactamente igual. Vale, y bueno, de momento parece que quiere volver a hacer una paradiña pero bueno, ya hizo aquí una y volvió a caer pff, otra vez. Eh, ¿Qué pasa? Hemos estado viendo, y además, eh, esto me, me, es lo, lo bueno de, de estar en una comunidad activa ¿no? y con gente que, que sabe lo que quiere. Que más o menos en una zona que lo vamos a marcar ahora, uh, más o menos en esta zona entre los 26,200 y los 26,5. Aquí hay una zona como de liquidez. Y además aquí tenemos una línea de tendencia, la inferior de este canal bajista o descendente, ¿vale? Porque bajista no es, es descendente. Eh, bueno, pues es una zona en la que posiblemente encontremos un rebote. Decíamos que pues eso, hay una confluencia ahí que podrá meter un pepinazo hacia arriba, mayor o menor, ya veremos. Evidentemente, que no es la zona de soporte y es un poquito de tierra de nadie, sí, pero en cuanto a dinerito, no es tan poco soporte. ¿Por qué? Porque, o sea, toda esta zona ha servido de, de soporte a lo largo, bueno, pues desde que desde marzo, desde el 18 de marzo, ¿no? ¿Veis? Aquí cuando la alcanzamos, 18 de marzo, 17, viernes 17, oh. Viernes eh, pues ha sido un soporte en toda esta zona y fijaros que esto está por debajo ¿Por qué? porque porque es una zona en la que hay mucho stop hay mucho dinerito dice si pierde esta zona y la pierde con una mecha típica de Bitcoin aquí cogemos pasta y luego ya nos vamos para arriba ya veremos dónde la soltamos ahora bien aparte de esta zona bueno vamos a dejarla vamos a dejarla ahí aparte de esta zona que pues mira, la vamos a llamar <ríe> zona 1. Esto me mola. Eh, aquí. Texto. Déjame escribir porque me deja. Bueno, ahí. Bueno, da igual. Ya se me ha atascado esto. Es que se me ha. Bueno, no, cerrar el programa, esperar a que el programa no esperar, a que el programa responda. A ver si responde. Vamos a cruzar los dedos. Madre mía, se me atasca, se me ha atascado. No puede ser. Pues nada, nada, vamos a esperar unos segundos a ver si quiere. Voy a pausar esto. Ya está, ya no, no toco más, ya no toques, ¿para, no toque? ¿para qué tocas? Bueno, la parte inferior de cada que decíamos, pero yo sigo insistiendo. Para mí, la zona más interesante está en esta línea de tendencia, en sus inmediaciones, junto con lo que es la, el soporte natural, que es la zona de 25.000, ¿vale? Entonces, hay ese punto justo ahí, Podemos a lo mejor seguir bajando, yo qué sé, o subir arriba, luego ir aquí, es el punto ideal, ¿vale? El punto mmm, para mí clave. Luego ya, pues no sé, cada uno pff, pensará una cosa u otra, pero yo creo que, que, que es la zona, la zona más adecuada, ¿vale? Para, bueno, pues que toda esta zona, si me deja, porque se si me ha vuelto a atascar esto, eh, sea una confluencia. Vaya con los atascos, bueno, eh, lo dicho, ¿vale? La, esta zona, a ver, aquí. Esta zona, yo creo en la zona entre los 25.100 y los 25, 24.600 más o menos, es la zona que yo tengo como, pues, digamos, mi, mi preferida de, de compra. A no ser que hubiera una catoma en el mercado y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es una zona de confluencia perfecta entre el soporte principal, el soporte que tiene ahora mismo el mercado, con la línea de tendencia. Sería ideal. Vamos a ver si cumple o no cumple. Eh, por otra parte, el BLX, ¿qué nos dijo ayer? Pues que teníamos una vela de indecisión, pero no dejaba de ser una vela roja en la cual había subido el volumen. Ha subido el volumen porque hubo bastante. Eh, dentro de que tampoco era una vela gigante, ¿vale? Pero bueno, hubo, hubo un poquito de volatilidad. Y ahí está. Seguimos ahí. Fijaros cómo, cómo hemos perdido la zona RSI de 50%. Estamos eh, por debajo de ella. A ver si la recuperásemos y pudiéramos cambiar esa tendencia. Eh, pero bueno, de momento ahí está. Ethereum, por su parte, eh, yendo a la zona de soporte, lo que es lo normal, lo lógico. Creo que puede ser un buen indicador. Eh, confluencia con lo que haga Bitcoin en su figura. Vale, Ethereum también porque eh, bueno pues toda esta zona de soporte con la línea de tendencia también nos coincide con esa zona de soporte que tiene Bitcoin un poquito más abajo igualmente con una línea de tendencia de canal eh, inferior que está muy muy bien el total market bajando y la dominancia de Bitcoin estaba subiendo ahora bueno, sigue subiendo todavía, con lo cual la mayoría de las altcoins van a estar sufriendo el dólar index por su parte ha subido, y a la, bueno, justo donde decíamos ayer ¿no? la línea, digamos la, esta línea de... De, de cuerpos vamos a tirar la de la de mechas recordar hacéis clic en la línea en la línea de tendencia o bueno, en el objeto que sea pulsáis la tecla control y ¡pum! duplicáis vale pues ahí tenemos esa línea paralela vamos justo tocando aquí aquí aquí tocaría ahí arriba vale perfecto es la línea digamos de, de esas mechas en el momento que la rompa ¡pum! pues seguramente nos iremos a la zona de 102 no sé, a mí se me hace raro que pueda romperse, ¿vale? Lo, lo, lo normal es que vuelva otra vez aquí porque no le interesa tener un dólar fuerte, un dólar caro mal rollo eh, por su parte las altcoins pues lo he dicho sufriendo Cardano uh, la compra otro día ahora ha sido para atrás o sea que uh, pero yo no voy a comprar hasta las zonas que ya dije ya lo tenéis por ahí apuntado porque bueno eso es, es, es para acumular Cardano ahora mismo hay que acumular y, y mola, bueno, y de todas formas hay que ver si no mañana no sea la vuelta en verde tampoco hasta que no tengamos la confirmación de que estamos por fuera no hacemos nada raro, esperamos. Y por su parte, los cortos de Bitcoin, ¿qué están haciendo? Ahí de momento resistiéndose a romper la resistencia que tienen en la zona de los 1.550 puntos aproximadamente, ¿vale? Ahí lo tenemos, es una zona súper importante, ¿vale? Que ha sido reposo, reposo, resistencia, y se pasó hasta la línea de tendencia y se vino abajo. Y en el momento que hemos roto esta otra línea de tendencia, pues se nos ha venido. ¿Podemos hacer un pullback? sí. Ya veremos a ver, ¿vale? Porque aunque parezca una tontería, todo esto también funciona. Y fijaros cómo estamos en el desgaste de RSI. Estamos arriba del todo. Y cada vez que hemos llegado arriba del todo, ¿qué ha hecho? Pues mirad, aquí pues cayó, aquí jugueteó un poquito para al final caer, aquí pues casi casi no llegó, pero bueno, abajo, aquí se salió un poquito de madre y fue abajo. Igual, cada vez que ha tocado la parte superior, ¿vale? A veces que se ha ido con más potencia, necesitado más para alcanzar sus objetivos, como en este caso las partes superiores del canal, ¿vale? Pero siempre, al final, va abajo, ¿vale? Entonces, bueno, eh, estamos en esa parte superior, vamos a ver cuánto tiempo aguanta, ya hemos visto que no aguanta demasiado tiempo ahí lo que tarde en caer, pues ya, ya veremos. Así ver si lo podemos aprovechar. Eh, poco más que añadir, estamos en esos días tontos con cosas, bueno, con noticias que pueden ir hacia un lado o hacia el otro, eh, desequilibrar la balanza, hay mucha tontería entre Estados Unidos, Rusia, China, eh, la cosa no es bonita y lo raro es que con todo esto tengamos un mercado tan positivo, tengamos un SP500, pues que no se haya ido. Por lo menos a la zona de 4.000. O sea, es extraño, extraño, no. Lo siguiente. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay y nos tenemos que adaptar. Por eso eh, somos traders, somos trading. Si no seríamos holders, haríamos solamente hold, no nos preocuparíamos. Y aunque vigilásemos el mercado, pues bueno, eh, como nosotros somos un mix, en realidad hacemos una mezcla, vamos guardando un poquito a poquito y con otro poquito vamos haciendo trading. Bueno, pues para intentar mmm, ganar ese poquitito extra. ¿Para qué? Para cuando llegue el último retroceso antes de... Esa gran subida que esperamos que se cumpla. Pues bueno, cada euro rascado, pues son unos cuantos euros. Por lo menos van a ser, yo creo que al menos 4 euros de vuelta o 5. ¿vale? Entonces, yo creo que vale la pena el esfuerzo. Así que, como digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para estas oportunidades y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.